Soy el representante y presidente de la Asocia, Asociación de Sordos de Cáqueta. Quisiera presentarles a quienes acompañó Buenos días, Jesús Abel Sánchez Reina, enlace principal de discapacidad, delegado por parte del señor secretario de la Secretaría de Educación y Reconciliación Social a este importante evento. Ofrece excusa ya que no puede asistir como quiera que se le cruza con otra reunión también que, que tenía en este momento, pero precisamente lo Gaby David, quien en eh, este momento como como eh, enlace municipal y que manejó todos los temas de discapacidad. Muchísimas gracias por estar presente, por encargarnos este espacio. ¿Sabe qué se está conmemorando hoy, 11 no de sé, octubre, en el año pero por supuesto, digamos que se conmemora o se celebra, eh, digamos, un hecho importante como es el lenguaje de señas. Digamos que este ha sido elevado como la lengua eh, materna, digamos, de alguna manera, de las personas con discapacidad eh, Es Muy bien, muchas gracias. Eh, Conmemorar este mes 11 de octubre que en 1996 se promulgó la ley 324 donde se reconoce a la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad sorda. Es muy importante para nosotros recordar que desde 1996 o antes de 1996 eh, el acceso en educación o pues en cualquier aspecto era muy difícil para las personas sordas, no pueden tener acceso a la bachillerato, a la universidad y se vulneraban los derechos de la comunidad sorda. Gracias a la ley en 1996, a partir de ahí empiezan grandes cambios y un proceso de incidencia política de las diferentes asociaciones de sordes y líderes sordos para ir cambiando y encontrando y abriendo puertas en todos pues, estos aspectos. Sabemos falta, pero nos ha permitido y ha sido nuestra guía nuestra carta de navegación para poder cambiar los paradigmas que hay en la sociedad y ir visibilizando a las personas sordas y permitiendo la inclusión y el acceso a muchos, aún no, unos faltan, nos faltan muchos, pero ojalá que con el apoyo de todas las personas con discapacidad, con el apoyo de todo lo que es la política pública de discapacidad, nos permita aún hay falencias, de eh, pronto no hay acceso en todas las entidades, en la parte laboral, en la parte médica, de hospitales aún falta el acceso aquí en Florencia, pero sabemos que se ha venido trabajando en conjunto, junto con esta ley y gracias a que existe esta ley que nos permite ir luchando por nuestros derechos. Eh, la ley 324 es para nosotros muy importante porque marca un comienzo y el compromiso que se ha adquirido con todas las entidades como ustedes, como alcaldía, como Secretaría de Inclusión Social eh, que nos permite, sabemos que falta pero estamos ya haciendo cambios y tenemos que todos los aspectos, las diferentes situaciones que se compliquen, que hay barreras que no nos permiten tener este acceso, pero en el trabajo que se está haciendo en conjunto con estas secretarias tenemos que se validar para que las personas con capacidad más capacidad sí. sí, para digamos que Adicional a lo que acaba de plantear el URL. Digamos, existe la ley 982 de 2005, artículo 22, que, que habla sobre ese derecho inalienable de las personas con discapacidad auditiva al derecho a la información. A raíz de ello, y a propósito de que desde la coordinación de, de, de, del programa de discapacidad, hemos estado adelantando el proceso de elaboración de la política pública. también Hemos considerado que allí deben de quedar acciones importantes con el fin de restablecer derechos fundamentales como el derecho a la información de las personas con discapacidad auditiva. Y es así como en diferentes escenarios hemos tenido la oportunidad de dialogar con eh, la organización de personas con discapacidad auditiva Hemos planteado la necesidad, de cumplimiento de ese marco normativo, eh, escribirles a todas las instituciones públicas, digamos, para que, para que le den cumplimiento a ese marco normativo. Es inaceptable, y como Secretaría de Inclusión entendemos eso, es inaceptable que la mayoría de las instituciones públicas del municipio de Florencia todavía no tengan... No tengan eh, una persona intérprete que sea la encargada de brindarle la información de los servicios que requieran las personas con discapacidad. Esta hemos, hemos estado trabajando en articulación con Duvernay y con eh, la organización que le preside con este fin de restablecer y garantizar derechos fundamentales de ellos. Como él lo dice, todavía queda mucho por avanzar, pero sin embargo, eh, en esta administración florencial y de universidad para todos, la directriz del alcalde es darle la importancia suficiente a esta población. Entonces, nosotros, con mucho gusto, eh, y le decía hace un momento, eh, extra micrófono digamos, le ofrecía excusar porque, digamos, dejamos como pasar por alto esta conmemoración, en el entendido de que no salimos a la opinión pública o no salimos al público a manejar eh, pues este, este importante hecho, pero sí digamos que nosotros hemos estado muy interesados en generar acciones concretas insisto, con el fin de que comencemos a generar la cultura suficiente, no queremos digamos, chocar con otras instituciones, pero sí aprovecho este, este espacio para que, hacer un llamado para que generemos esos espacios para los intérpretes, intérpretes en, en, en lo posible idóneos que manejen el lenguaje de señas con el fin de garantizarles este derecho fundamental a la información. ¿cierto? Y qué bueno que también digamos las instituciones de educación y en la política pública, así lo hemos estado planteando, que se culturice este tema del lenguaje de señas. Y ese pues, es un tema muy importante. Y que nos acompañe a todos los ciudadanos, ¿no? ojalá que a nivel nacional se siga haciendo este tipo de, ¿no? de incidencia con el fin de que la demás población se, se entere y comience a, a dar el manejo. ¿no? Así como nos exigen en las instituciones educativas el inglés, el francés, y va a faltar hoy tenemos que darle mayor prioridad al tema del lenguaje de señas este es el lenguaje materno o paterno no sé cómo llamarlo si está bien utilizado el término para la población sorda digamos. entonces desde ahí tenemos que comenzar a trabajar de hecho desde la secretaría de inclusión social y con nuestra intérprete que es Jensi, Molina eh, para la otra semana tenemos pensado eh, digamos eh, desarrollar un pequeño taller de motivación con los funcionarios desde la Secretaría de Inclusión Social para comenzar a generar este tipo de mecánicas de incidencia mecánica, para que vuelvo y una Secretaría de Inclusión, pues como que sea la gente, el ejemplo para que este proceso sea una realidad en Florencia y en el Cajetán. Y que bueno que nosotros seamos ejemplo, como lo hemos venido haciendo con el tema del de Comité Municipal que a bien ustedes lo han entendido y que es un escenario que se ha organizado con el fin de darle mmm, la mayor importancia porque de ahí salen muchos temas que pueden ser debatidos con la administración municipal que pueden ser concertados y que luego pues para todos van a ser beneficiosos para cada uno de los tipos de discapacidad de, de los cuales ustedes no son ajeno yo quiero aprovechar este escenario para darle las gracias a todas las personas con discapacidad, a las organizaciones de personas con discapacidad que han entendido la importancia de tener organizado sus organizaciones, pero también de organizar el Comité Municipal de Discapacidad. Que fíjense que hoy somos ejemplo a nivel municipal y eso es por que ustedes se han interesado en que esto se dé. Ahora bien, vamos a hacer ejemplo en la construcción de la política pública Municipal de discapacidad, entre otras cosas, en el departamento, a pesar de la voluntad que quisieron en el periodo pasado realizarla, pues no se realizó como debía ser, ¿no? Y la vamos a a través de ordenanza, ¿cierto? O de decreto, ¿cierto? Perdón, después de decreto no de ordenanza, habían dejado por, por ordenanza. Y tiene ahora, pues, inconveniente: inconveniente es que Ustedes son los que deben de entrar a banderar para que se hagan eh, cumplir eso que quedó, así sea por decreto. No es excusa, digamos, de que la administración no quiera dejar recursos, no es excusa. Hay un acto administrativo y obligatorio cumplimiento y que ustedes son los llamados a hacerla exigir. De igual manera cuando a través de acuerdo municipal, porque ya está en proceso, ya... Eh, digamos, inició el periodo constitucional eh, este Consejo Municipal entonces ya vamos a presentar nosotros también la política pública municipal de discapacidad con el fin de que este sea el último filtro, y digo último filtro porque se han hecho muchos, entre otras cosas con ustedes, ¿cierto? donde se han dejado claras las acciones que ustedes quieren que se ejecuten a, a, a través de la administración municipal entonces cuando quede como o una vez sea más bien aprobado por el Consejo Municipal, pues ya ustedes entrarán a ser parte de esa implementación y son ustedes los que dirán, bueno, necesitamos que se ejecute lo que se lo haya planteado a través de ese acuerdo municipal. Por eso es importante que ustedes no pierdan ese interés que han venido manejando desde que iniciamos este proceso de la construcción de la política pública, porque siempre nos va a quedar como excusa que... Son las personas que dicen, no, es que no hacen, es que lo no hicieron, es que lo otro, es que acá, ¿cierto? No, debemos comenzar a cambiar esos paradigmas y entender que nosotros tenemos que ser personas activas y que cuando comenzamos a exigir con argumentos, con argumentos es decir, quedámonos ese documento, entendamos lo que hay allí y comencemos a exigir. Entonces, cuando comenzamos a exigir con argumentos, porque allí está plasmado todo el contenido de lo que vamos a exigir, entonces la institucionalidad va a decir, ah bueno, aquí hay unas una organizaciones, hay unas personas con discapacidad que están exigiendo algo que realmente está plasmado y que nosotros tenemos de darle como Entonces mi llamado es a eso, o la invitación es para que ustedes continúen. Es decir, no pierdan el entusiasmo, no pierdan el ánimo, porque por eso tenemos tanto atraso en temas de discapacidad. Muchísimas gracias. Esa explicación, todo lo que nos acaba de contar, fue muy, muy claro. Y sí, tiene razón, en todo el trabajo que se ha venido haciendo, y queremos que se siga haciendo. Y hoy que conmemoramos la 24, como se mencionaba la ley 289, es importante que se siga, que estamos comprometidos que, se siga comprometidos, que estamos comprometidos a la divulgación de esta ley. Muchas gracias por eh, estar aquí, por su compromiso con la comunidad sorda y por acompañarnos. No, por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación, desde la Secretaría de Inclusión Social, desde la coordinación del programa Discapacidad, ustedes saben que las puertas están abiertas. Eh, Quien les habla, por supuesto, ustedes saben que estaba a la mejor disposición, cualquier orientación jurídica, cualquier orientación que podamos dar en torno a cualquier inconveniente o problemática que tengan, estarían con la mejor disposición de atenderlos y, y sacar adelante con ustedes. Yeah. yeah, please check out